Ah, buenas, estamos ahora con Luis Ruiz also con Luru y somos los chicos de los peines eh, él y yo, eh, Luru es el DevSecOp ¿no? de dentro de, de Plane una cosa rara es una cosa rara. Rara. Os es rara. uno de nuestros líderes técnicos muy bueno en, en Plane eh, como suele ser costumbre, al final han hecho una, una charla él y, y Carlos Landeras que la ha petado, a la sala llenísima habéis estado hablando sobre sobre buenas prácticas, eso, aquellas cosas que recomendáis y que estamos intentando adaptar en todos nuestros proyectos. Si solo pudieras elegir una de ellas, ¿cuál crees que es la que más aporta, la que más limpieza da, la, la que más valor aportaría al desarrollo? Bueno, lo primero, decir que nuestras charlas, lo que intentamos hacer es no intentar, yo qué sé, no hace mucha gente, ¿no? Contarte la típica demo o la mundo, que sabemos que eso funciona y compila a la perfección sino que intentamos ir un poco más allá, intentamos enseñar a la gente cómo trabajamos en Play. Yo creo que eso es bueno porque tiene dos puntos buenos. Uno, que la gente vea cómo trabajamos. Segundo, que la gente vea que es un sitio donde nos esforzamos por hacer las cosas e intentar atraer talentos. Todo habría que decirlo también. Okay. Y de las características que hemos contado, o sea, si yo me tuviese que quedar con una, te diría que es complicado, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tema de alta disponibilidad que he contado hablando de Kubernetes, pues, si no voy a Kubernetes, no lo tendría. Eh, bueno, a lo mejor como hemos, tenido, hemos dicho que pues, se podría utilizar para temas de monitorización, podría ser un panel de monitorización, podríamos tener la parte también de, de resiliencia, pero bueno, creo que de todo lo que he contado, si me tuviese que quedar con algo que es lo que más habitualmente hago, sería eh, utilizar, por ejemplo, un sistema de errores estándar tipo problem Details, Más que nada porque está más a la hora del día lo que utilizo. ¿vale? Lo otro es sumamente importante también. Bueno, no, sé, no, te, no, no sabría decírtelo, pero bueno, a lo mejor también miraría me a testes de integración en Docker, porque igual, eso es caramelo puro. Y bueno, sí, me quedaría con esas dos. Si tuviese que elegir, eh, a lo mejor miraría me a sí, test de integración en Docker. Yo la verdad es que es una charla que agradezco mucho y espero todos los años porque realmente son, lo que comentabas, al final son soluciones reales a problemas súper reales. Y eso. de las que habéis utilizado creo que utilizo un 90% del proyecto actual porque es algo que nos aporta especialmente. A es un puntazo y creo, espero que el año que viene os vuelvan a enganchar a los dos y hagáis el equipo. Hombre, yo mi intención es, eh, bueno, Pablo ahí, nuestro amado CEO ya ha dicho que el 2020 va a ser especial. Eh, no, vamos, yo espero estar el 2020 Porque soy un tío que está bien físicamente hablando <risa> eh, Y bueno, sí que me gustaría O sea, no me importaría que fuese una serie Porque además, eh, esto me trae muy buenos recuerdos Yo cuando empecé, la primera Donnet que hice Que por cierto fue una Donnet No, yo diría difícil porque venía de ser padrino de la boda de mi hermana y cuando iba de camino mi mujer se ponía de parto, con lo cual hoy le pasó un poco a nuestro compañero Rodi lo mismo, que estaba su mujer dilatando. Esto es la, la, esta, esta, esta conferencia tiene algo, tío. Con niños, fertilidad, con niños. Es, fertilidad. Es una conferencia fértil. Eh, y básicamente es eso. La idea es, yo creo que año tras año ir haciendo un revamping, mejorándola y como digo, es que un año en nuestro sector es es un mundo. Claro, por eso mucha gente nos decía, oye, ¿puedo hacer esto? Espérate, porque vamos a, a darle una vuelta, porque es que, es que se ha quedado obsoleto, ¿verdad? Y encima el framework, cuando pasas de una versión, a lo mejor cuando hicimos esa charla, yo no sé si era 2.1, a 3.0 que hay ahora, es un mundo, ¿sabes? Hay, hay Change, hay un montón de cosas. Pero bueno, la idea es continuar. Perfecto. Aprovechando, vamos, que te tenemos a ti eh, aquí, que tienes un montón de contacto con comunidades, participas eh, en, en muchas de ellas. ¿Has notado ya, ya, ya peinamos canas? Bueno, o, sí, bueno, o, yo ya canas, o, ojalá peináramos canas. Ya tenemos unos pocos de años ya de, de experiencia. Eh, ¿cómo crees? ¿Crees que ha habido alguna evolución a nivel de comunidad dentro de España? ¿Alguna diferencia con ahora el salto que está dando Microsoft hacia el open source? No sé si la comunidad... ¿Notas algún tipo de diferencia a nivel de comunidad? Hombre, yo hace tiempo ya, junto con mi compañero Jorge Serrano, eh, fundamos MS Coder, que es un grupo básicamente que se dedica, a... sobre todo, a este tema muy relacionado con Microsoft. Sí que es verdad que estamos muy abiertos a, cu a cualquier tecnología, y de hecho lo hemos demostrado, ¿no? que ha venido gente a hablar de cosas muy generales como CQRS, cosas que, que, que tienen sentido dentro de la comunidad .NET en general. Eh, con este cambio, pues sí, está viendo charlas de Docker, de Linux, eh, Kubernetes, eh, podríamos hablar de... Sí, de incluso cabría decir que podría venirte alguien a, a contarte temas de base porque está al día. Yo creo que ahora, por ejemplo, bueno, el Windows existe en Linux, wsl VLSL, 2 ahora que vamos a tener sí, Docker nativo, sí, sí. promete que estamos volviendo a la consola y haciendo mucho Linux. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el cambio se nota. Bien, nosotros mismos lo notamos. Hay un montón de herramientas y tooling que antiguamente no utilizabas, Node.js, Python, que ya además... Lo abraza VS Code, lo abraza Visual Studio. Yo creo que sí, yo creo que hay un cambio ahí importante. Muchas gracias eh, también a Carlos Landeras. De las charlas que más disfruto yo y que más disfrutamos por lo que comentáis todos vosotros. Y Nos vemos a la siguiente en. Comentan Wanda, eh, Wanda, 20, Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano. Sí, Wanda, Wanda Metropolitano, el 2020. Allí os espero con Carlos Landeras, revamping de ASPN SCOLE 3.0 casa por la ventana. Ah, y tope. vamos, esto de los youtubers, nada, esperamos que nuestro CEO, Pablo, eh, regale un Lamborghini o algo similar. ¿Eh? Algo ahí. Ah, oh, gracias, chicos. Gracias.